pasado. Eh, Quiero preguntarte a ti, eh, Rodrigo, cómo fue el rodaje con estos perros, si son rescatados de un refugio o cómo fue que llegaste con esos perros que son parte del elenco, por cierto. Eh, bueno, en realidad con los perros siempre eh, pensamos que, que sean perros rescatados, no que no sean perros de raza y básicamente hablamos con la persona que es entrenadora de perros y que tiene el perros ella y que conoce muchos perros y hablamos un una especie de casting, de un poquito de perros eh, que se conocían la mal y otros no, y hicimos un trabajo previo de la adaptación y de que el título de vivir con los perros antes de filmar. Y después, durante el rodaje, básicamente los, los poníamos en el set, los, les cercábamos un poco el espacio y ellos andaban, haciendo cosas de perros, que era lo que queríamos. Y básicamente, que si sean libres, que hicieran si lo, lo que les surgiera en el momento, y Luis tenía un poco esa capacidad de ir adaptándose a lo que los perros iban haciendo, iban proponiendo, lo que iba sucediendo, y un poco las escenas se modificaban en función de eso, lo cual supongo que quedaba muy atractivo en el trabajo de estar ahí siempre. Muchas gracias. Luis, ¿cómo fue esa convivencia con estas mascotas? Fue amable, fue muy amable. Yo tenía eh, temor, tenía temor. Eh, yo me crié con perros siempre, yo siempre tuve perros, pero desde que vine a vivir acá nunca había tenido. Eh, y entonces me, me sentía que me estaba un poco faltando ese feeling con, con, con, con los perros. Hicimos esto, que dice Rodrigo, se ve que está bien preocupado este, por, por esa situación que hijo que una semana antes, 15 días antes, me fui, tuve dos días conviviendo, a la noche no, a la noche me liberaba, me, el celular, me <risa> estaba con los perros ahí en el espacio de la casa, que fue el centro donde los demás se, se filmó, esa casa que ustedes así que estábamos ahí desde la mañana, nos compartíamos, compartíamos el paseo con la chica que lo mira. Y, y, y la verdad que bueno eso es, es como la bicicleta ¿sí? no te olvidarme ¿no? hay <risa> algo del del el el del que del si, del a a visualizar y a entender algo de, de, de, ese, de ese comportamiento eran eh, realmente eran perros perros muy, muy, muy, muy dóciles eh, no un problema salvo uno que se escapó en la calle, y empezó a correr, eh, <risa> lo agarré en tres cuartos, pero de no, no, no, no, no eh, verdad no hubo ningún problema. Fue, muy, fue muy, muy, muy, muy, muy amable el rodaje. Más allá del, del temor mío en el principio, eh, se, se, se visitó rápidamente que el vínculo animales, que papá sí, yo tenía se creía que eran perros. Y dos, cariñosos, pero no sabía cuánto de Orden, la y en eso eh, la, la, la persona que estaba encargada fue muy habilitante de ese mundo. ¿no? Eh, rápidamente me hizo conocer cuáles eran los estímulos que ellos necesitaban para responder algunas, entre, algunas, eh, algunas órdenes. Y ellos enseguida lo, lo, lo, lo, lo, lo reemplazaron a su, a su entrenadora, la, con la cual por supuesto el vínculo era mucho más fuerte, pero. Entendieron que, que a ella el que tenía que, no. que, que darle bola era, era mí. En, eh, no hubo, de verdad que no hubo ningún no problema, eran siete, eh. no es que eran dos o tres, eran siete. Eh, y fue, fue, me sentí ahí el guía de la manada. Me sentí muy cómoda. tuvo un saco especial con Panchita? Que a hacer como tu proche y Panchita, Panchita, se quedan todos. Estaba Panchita, estaba ruso, que es el ruso, falleció. Sí, también... Y también... ahora los perros no están malos. Llegaron al estrés. Pero Panchita sí, es como... Es como la perrita que él tiene como su favorito no, y era tan cariñoso tan, tan cariñoso, tan, tan, tan dulce, tan amable que te daban ganas de llevarte yo de hecho después de más siete perros y al poco tiempo perro cubierto en a diferencia de, de días tengo un perro <risa> <risa> eh, volví a tener perro no digo que sea por las películas estas, sino por la militancia de mis hijos que ya habiendo hecho dos perros no, no hay más chance de que no tengamos perros. Así que volví a, a enamorarme de, de los perros. Entonces, tengo uno muy simpático. Entonces, hay una parte muy fuerte en la película que es eh, cuando eh, aparece envenenado el perrito ¿no? ¿Cómo fue esa preparación? Bueno, bueno, bueno, bueno. Para, para el público, pero... Claro, es tremendo. No, sí, bueno, pues trabajamos en ese sentido, eh, tuvimos que buscar una perrita doble para esa situación eh, básicamente la generamos con la luna veterinaria y con una especialista digamos, para, para que no pasara nada y cuidara la perrita. Eh, pero sí, fue un poco un trabajo. No, fue la escena más tensa con los perros, fue como sí. difícil, pero, pero bueno, salió todo bien, la forma como no maneja sobre todo se si generó relación, ¿sabíamos? sabíamos que debíamos generar un vínculo especial, la de igual fue muy particular porque en determinadas escenas prácticamente parecía que actuaba para lo que necesitábamos, y eso fue muy loco muy, loco, muy, muy, muy sorprendente. Eh, eh. Sí, de hecho no, no, no eran perros entrenados específicamente no. para actuar, cosa que hay. Claro. Es una película llamada Dormida al Sol sobre la novela de Luis Casares, que es con perros también. Eh, y a, eran perros entrenados para eso. Cosquitos, ¿sí? no es que eran cosquitos, pero estaban muy entrenados. No era el caso de las escenas que Panchita está eh, enferma, que está en la veterinaria, no era cuando era Panchita. Sí. Este, había que bajarle un poquito la cabeza. No. No debería decir que no hay algunas situaciones donde tendría que esforzarlo un poquito para para, para, para algunas situaciones que me miraban y ¿por, ¿por qué me pones así sin opinión? Yo son soy muy expresivos los animales. Este, entonces, bueno por momento tenía que no, me la quedarte así, me la parecita así, un poquito. No era mucho la presión, no quiero... No quiero estar arriba, pero era que tengamos un poquitito de presión Así de gusta porque se queda quietita. Es lo mismo que nos hacen a los actores también. <risa> tenemos que llamar a la Asociación Protectora de Actores también. Ponete por no acá, ponete no por acá, ponete no por acá. No más que eso. Pero es sí fue curioso también cuando grabar con todos esos animales, por ahí, ¿no? si tienen perros, saben que son muy sensibles a, a los ruidos, a la presencia de personas. Entonces sí, habíamos hablado entre todo el equipo, así traten de no generar mucho vínculo con los perros para no distraerlos y que les deben de la atención puesta en Luis. Pero en algunas escenas nos teníamos que esconder todo detrás de la tela y dejar solo la cámara ahí, porque si no nos miraban al equipo y necesitaban que esté concentrado con Luis, con lo que pasaba, así que a veces estábamos todos detrás de tela y solo quedaba hueco donde sale el lente de la cámara. Entonces se generaba más la, la situación de intimidad y se olvidaba que estábamos nosotros ahí dando vueltas. Hay una parte de la película que no me quedó muy claro con el tema del marido golpeador, que no profundizás en eso, ¿no? Es decir, es como que queda ahí la cosa. Él toca el timbre, sale el marido... Es como el la larga, no, Perdón. O el vecino todo el tiempo. Pero ¿qué pasa ahí? Perdón, yo quiero justamente... Mi pregunta iba a... Ser. ¿Cómo resaltas situaciones donde la violencia, eh, en este caso en contra la mujer, es, este, es eh, ignorada por el resto del consorcio, pero... No lo es para una persona discapacitada, que en este caso este, sufría acoso permanentemente, y bueno, básicamente eso me parece que es el núcleo, ¿no? De cómo lo demás es ignorado y en el caso de la persona que tiene perros, en el caso de los, de los discapacitados. Sí, más que profundizar en esa situación, que es un poco una circunstancia de una de las vecinas, lo que a nosotros más nos interesaba, estaba planteo un poco desde el guión. Era mostrar cómo el personaje tenía esa empatía en un aspecto ordenado, sí. mucha gente no estaba teniendo empatía con él. Exacto. Entonces, el, el era una, la intención era más que nada plantear ese, esa faceta del personaje, esa cuestión más solidaria o empática de una persona, súper, eh, digamos, de una manera cuestionada o acechada por el consorcio, por la mayoría del consorcio, sin embargo, él tiene otra capacidad. También ha un personaje súper bueno en ese sentido, una bondad muy grande, por más que al principio uno lo puede ver como a Hermita, a un año encerrado en sí mismo, eh, en el suceder de la película se va viendo que en realidad es una persona muy amorosa y sensible a lo que pasa, eh, y eso era lo que queríamos mm hablar -hmm. de personas. Entonces, sí. no era tanto personas. Bueno, si bien es una problemática que, que está muy tratada actualmente, pero no era irnos por ahí, sino más bien mostrar cómo el personaje veía eso que estaba pasando, y esa decisión muy sutil de animarse a tocar la puerta cuando escucha algo, marca algo que tiene que ver con, con, su, con su empatía, me parece. Inclusive en un momento cuando abre la heladera, vacía absolutamente, pero la comida de los ah, Claro, claro, sí, sí, Eso sí, sí. no más. Y yo me <risa> llevaba Ernesto y los otros barrosos. En determinado momento lloraba, lloraba. qué me hace Cara a cara, finalmente un... sí. <risa> <risa> eh, bueno, no, la verdad... Eh, muy, muy hermosa película y justamente remarca eso: la empatía que muchas veces ignoramos, a veces no de malo, simplemente porque vamos así, súper encasillados, mirando la nada misma o pensando no <coughs> Él simplemente, teniendo eh, su jauría, <risa> su manada, no, su manada, eh, se preocupó por ellos para poder ponerlos en otro lugar y nada, justamente esa, esa versatilidad y esa compañía con los animalíquidos, eh, es lo que nos tiende a la película. El momento clave, yo al menos, lo que porque se escuchaba muy bien, pero también nos hicimos muy felices en el momento malo, no. pero cuando terminó, que sabíamos que, nada, un año nuevo y una nueva vida, porque la, la única cosa que nos quedó, conjunto con la música. Bueno, ¿Es ese, es, el, sí vieron porque si la tuvo al final, hay un error, la no se ve bueno. Buenas no no? no, no, no, no. tardes. Luis, pues antes de venir a Buenos Aires tenías relación con los perros y con la película, hiciste sí, con estas películas el dicho retome Obliga al espectador obviamente a repensar la relación que tienes con los terrícolas, con los humanos y con los perros. Cambió tu punto de vista de la relación que la gente tiene hoy por hoy con los perros, el vínculo, no sé si lo ponen en lugar de personas, porque a lo mejor no, no lo comprenden o no hay empatía, como viviste eso, porque antes ya venían dispertados con perros. Sí, eh, era muy distinto tener perros antes y tener perros que Muy distinto porque si vienen a mi casa sí, siempre, porque tanto mi papá, perros desde su infancia, mi papá era más de los gatos. Pero eh, siempre el vínculo con los animales en mi casa fue: nosotros teníamos juices, perros, pato, de todo, era, era, era solo mi solo en mi casa. Eh, y siempre el vínculo con los perros, el, el perro era, era, era, era un integrante más de la familia. Había familias que no, no, el perro afuera, el perro atado. Eh, sí. Pero yo ahora me, me doy cuenta: nosotros siempre los lo perro cáncer varios años hicimos <coughs> quimioterapia y hicimos todo lo que queríamos no era que lo dejábamos en muchos a la buena de, de, de los perros pero eh, ahora me doy cuenta que hay todo un vínculo no solo con el perro sino con el veterinario eh, eh, yo estoy ahí que, castramos o no lo castramos, es un perro de tocho que no tiene, no hay obligación, digo, no, no, es, no es una obligación castrarlo como si pasó la hembra. Este, pero a mí, en lo personal, me, me, me genera la contradicción castrarlo. parece que le voy a sacar algo, algo esencial. Y entonces hablo con el veterinario y lo pregunto, me dicen, no es que a veces se pelea en la plaza, no es así, pero que tiene... Salió el padre. Se percibe los <risa> <se percibe, risa> buenos. Sí, se percibe... Pero además, no sé qué, cuál es la idea que tiene del mismo, pero se ve, ¿no? Entonces, por ahí pensamos en castrarlo para que, que eso se atempere un poco, tener, así no sé que ya está controlado científicamente, que el perro no modifica su carácter este, por la castración. La castración ya la palabra me, me genera contradicción. Castrar a alguien, algo, o un animal, un, lo me, parece, me parece muy duro, me parece, me parece difícil. Eh, no, no, no me llevo bien con la, con la palabra, eh, pero entiendo que por ahí, por ahí no se ha peleando. Pero ahora me confirman que científicamente se ha demostrado que no necesariamente no que que, que cambia el carácter. Quiero decir que el perro forma parte de la familia que eh, es el que marca prácticamente que marca el ritmo de la familia. Hace algo la salida a la mañana, aquí en la tarde, <risa> el eh, nacivalo si está en es pandiente y el perro. Eh, y cambió, cambió, cambió mucho la dinámica familiar. Lo trajimos en el rodaje de la otra película. Eh, y cambió también la dinámica familiar. Es linda la, la escena que Arnesto dice que. Eh, no, que un perro te cambia la vida, que hace que no lo tenga, no lo sabe. Lo que estás diciendo me hace. poco este, este. Sí, para mí también el perro es una compañía. De todo el... de siempre están como pendientes de uno, con esa generosidad que vos estás mal y te miras. Entonces, es estás... como una compañía linda y a que hace la silla de Mi perro se resentía enfáticamente en Enfáticamente. Y ahora tengo que se... A tener una pared. <risa> que pasar, no, porque me, yo me sorprendo porque la, la, la negación que yo tenía para tener un perro, mis hijos cantaron el perro hasta que la, la que no quería tener porque era, era ella, que ese el perro se despide por ella y ella se despide por ella. Y ahí, ahí, ahí, esa un vínculo el, el, el, no, pues antes de que crear un poco el otro día se fue a la semana y Estaba lo que sí. estaba triste, estaba expresado. La extrañaba. Muchísimo, muchísimo. Eh, no, es total, yo volví a darme cuenta de lo, lo que era, la tenía un poco, me sigue muchos años. Nunca. Pero volví a darme cuenta de, de cómo, cómo modifica la temperatura de lo cotidiano. ¿Cómo se llama? Tanto. Tanto. Bueno, hay un dicho que dice no filmes ni con perros ni con chicos. Eso mm. se lo es. <risa> no, bueno, ahí te, <risa> te saca un protagonismo sí, vos. Con perro y que que no, no, pero te lo veo por crecer que en un momento le dije, hijo, te vengan, eso, Tú me vas a sacar de la película y le vas a quedar solo. No, <risa> <risa> <risa> como que los perros estaban cambiando mucha tensión. En un momento, digamos, de la película, se llama dice, ¿es que siete perros y al neto. Al neto y sus siete perros no. No, con todo el mundo no. no, no. Lo cual marca que los perros, cuando hay perros en la película, quitan los ruedas. Bueno, última pregunta. Sí. ¿Quién? Me gustaría saber eh, si vos pensaste en una contraposición entre los vínculos que establece Ernesto con las personas en contraposición con los vínculos que establece con los padres porque por ejemplo en la relación con la hija en la primera chava y en la segunda chava hay una distancia hay una quietud, te diría no parece que se lleven mal pero tampoco parece que tenga mucho para decirse cuando la señora hablaba del final feliz yo me preguntaba si un señor enfermo, eh, una situación preocupante, no tendría por ahí que, que poder establecer esa hija con ese padre de una razón distinta. Si lo hiciste exprofeso, o si bueno, fue casual. No, sí, no, no fue tan exprofeso, digamos que sí no me interesaba que, que hubiera una diferencia conferencial entre antes del lindo con los perros cómo lo veíamos el personaje, vincularse con los perros y cierta dificultad distancia que tenía el personaje para vincularse con las personas. Esa diferencia sí, al principio, nos parecía atractiva y, y un poco la idea del recorrido de la historia lo llevaba, lo obligaba al personaje a entrar en contacto con las personas y generar vínculos en, en, en su comunidad, en ese edificio y abrirse a la comunidad como una manera también de plantearnos, poder plantear la idea de que a veces también necesitamos salir de nosotros mismos y entrar en contacto con, con esos seres para poder convivir de una manera más pacífica. ¿no? Un poco invitar a, a, a salir también a la encuentro de las personas. Pero si estaba marcada esa nota Sí, porque el encuentro con la hija es como fallido. Sí, es distante, hay algo ahí que, que es de alguna manera amoroso, pero es a la vez frío, digamos, entonces necesita plasmar un poco. Un poco así, porque creo que el personaje nosotros lo entendíamos siempre como que era alguien que a no sabemos mucho de su historia pasada, pero ahí que había decidido o había leído cosas que un poco lo había retraído de lo social, digamos, ¿no? Entonces, sin embargo, después va descubriendo que es súper amable, que es súper empático, súper amoroso. Digo, la escena que tiene él con, la, con la, la chica en la escalera, cuando uno aprueba. Dios, son pequeños gestos que hablan de una humanidad de un personaje enorme, digamos, para mí. Más atrás de lo a es simultáneo, de ¿no? es el foco de la idea. Tal vez por el ¿no? También, sí, por eso y por la misma distancia de la hija, también, digamos, por esa distancia física eh, este, fuerte. A, a mí pasó que tener mi mucho tiempo afuera, de era algo que a veces no. Cada vez por hablar, cada vez como que conectás, pero hay un no cosas de que se va. Sí, aparte la de la distancia la tampoco el padre y está preocupando a la hija porque no claro, te lo Eso se si nota cuando le habla y eso le es sí, sí, enteró. Sí, eso es un sí, no signo de fe, Y es lo que evita decirle, de hecho, nada. No queda claro si le dijo no todo lo que pasó con los perros, si la hija sabe o no, porque nunca hablamos sí. realmente de eso. Bueno, bueno, vean ahí como algunas cosas abiertas y sí, lo que transmite la escena, en contradicción con la señora, es que no hay mucha comunicación ya, sí. sí. Sí, bueno, es la comunicación necesaria porque está lejos, es una videollamada de repente corta ya de veces dice, estoy cansada me voy sí sí no sí se se no, ahí, no, por no, sí, no es el padre el padre, pero de la hija y a veces sí, los hijos... y pareciera como que vos decías que él tiene el personaje de mí, ¿no? tiene problemas para socializar y a mí me pareció que en realidad es como que se cuida de socializar con cierta gente, cuando ve que la otra persona tiene buenos sentimientos, que tiene alguna debilidad como la chica, o un madre ahí se abre y hasta puede socializar con más bien y está con cierta gente que prefiere, me parece, como. Claro, pero es que piensa un poco como en el otro, a diferencia de mucha gente que no piensa. Me ¿eh? digo, pasa lo mismo cuando va a hablar con el portero, que va con la intención de ofrecerle un perro y ve que está con la madre ahí y antes de decírselo, cambiar eh, cambiarle sí, y sí, puede, no, inventarle cualquier cosa para no ponerlo en el compromiso, en la situación incómoda de tener que decirle que no puede tener un perro. Entonces esas son cositas que para mí hablan de, de manera personal y ese, capacidad de ponerse en lugar del otro, que por ahí no pasa mucho con, con él, desde algo